Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Lección 353 Mis ojos, mi boca, mis manos y mis pies tienen hoy un solo propósito, estar al servicio de Cristo a fin de que Él pueda utilizarlos para bendecir al mundo con milagros. Padre, hoy le entrego a Cristo todo lo que es mío para que Él lo utilice de la manera que sea más beneficiosa para el propósito que comparto con Él. Nada es exclusivamente mío, pues Él y yo nos hemos unido en un propósito común. De este modo, el aprendizaje casi ha llegado a su señalado final. Por un tiempo colaboraré con Él en el logro de su propósito. Luego me fundiré en mi identidad y reconoceré que Cristo no es sino mi ser. Amén.